No, sí se nota. La verdad que sí. estamos viendo, estamos viendo que está caminando bueno, por las calles de Madrid con Omar Caliquio, que es un actor. Me escribió Omar Caliquio sí. hoy. Y muy preocupado porque dice, me, me, cuenta que él no tiene una gran amistad, si se conocen, obviamente, que fue a tomar un café, obviamente, con sí. Jay Mamón. Eh, y que salieron las imágenes tengo, por todos lados Tengo el audio sí. de Cali, que voy Y dice que, si y dice que bueno, te habrá contado que dice que la gente de Las redes lo está ah. matando Que no van a trabajar juntos porque dice, mira La verdad es que no sé dónde salió que... Ah, está bueno que lo aclares Sí, Dijo, mira, eh, salió como que yo lo iba a producir claro. Y él iba sí. a, a, a escribir A, iba sí, a sí, guionar claro. este, sí. un espectáculo No es así, nada que ver Fui como un ser humano A tomar un café con otro ser humano Hablamos, tenemos a Cecilia Rota en común Sí, y, Pero bueno, pues no, le contamos, le vamos a contar un poco a la gente para que, para que pueda comprender. Omar Caliquio es un actor sí, y sí. transformista extremadamente talentoso sí. de acá de Argentina, que está viviendo en España, en Madrid. Creo que fue más o menos para la pandemia que se mudó. Mm. Eh, trabajó en infinidad, los musicales más importantes mm -hmm, que sí. se hicieron en Argentina, casi los protagonizó. Sí. Omar Caliquio, o siempre formó parte del elenco. En este caso sabía, había trascendido una información que lo vinculaba o que. Como contaba Tauro, que produciría Jay Mamón una obra musical, lo desmiente, pero nos mandó un audio que me gustaría compartir con todos ustedes. Simplemente fui a tomar un café con un conocido de la profesión. Yo persona quería saber cómo estaba la otra persona, preguntarle cómo estaba y si necesitaba tomar un café, tomábamos un café. No he recibido a nadie, no hospedo a nadie, mi casa no da para hospedar a nadie, tampoco soy productor, gracias que puedo con mi vida, no voy a producir nada, no hay proyecto de trabajo para nada, y no doy notas porque, bueno, no soy mediático, no me gusta opinar de nadie, como tampoco me gusta que opinen de mí. Y bueno, ya que te conozco, ahora yo te pido un favor, si tenés la amabilidad de poder difundir este audio o de aclarar porque se están diciendo cosas mías que no son y bueno les estoy pidiendo a todos los periodistas de que conozco bueno a ti te conozco hace bastante eh, si tienen esta amabilidad de aclarar mi situación les agradezco te repito simplemente fui a tomar un café para saber cómo estaba la otra persona y bueno se armó una de inventos que no lo puedo creer Bienvenido Omar, eh, claro, él es una persona cualquiera claro, no es que lo conoce no sabe ¿no? aparte es muy empático, de es hecho, una persona amorosa Omar Caliquio. Lo que me contó Omar es que bueno, Jay lo llama cuando llega allá a, a Madrid, obviamente él le dice, bueno, encontrémonos a tomar un café se encuentran, él sabía no hospeda. De toda la situación. Guido? él sabía la situación, pero no sabía no sabía el trasfondo, ah. de hecho por eso yo estuve hablando con Caliquio no, no. y le estuve preguntando, le digo, ¿qué sabías? ¿qué te contó? me dijo que hablar un poco y nada con respecto a este tema, que él solamente fue a tomar un café que no Capaz los que peda el no fue a la casa no los y los que tampoco lo, claro, las pedas no. se le arrót porque no, no, obviamente no. tienen vínculo allá bueno, hay muchos argentinos se especuló por montón se, se tiró mucha info que no se ve que se no están en un hotel, hotel. hay claro. muchos argentinos allá que están trabajando por ejemplo Gaby Goldman que es el director musical de Matilda digo hay muchos bailarines que están allá que son argentinos que conocen a Mamón porque sí pero bueno pero lo conocen porque amigos amigos no Ninguno. Amigos, porque para ir a tomar un café con Caliquio, que lo conoce al paso, porque dice, no somos amigos, no, le mando tipo, un mensaje y no. realmente está buscando un, alguna está contención, con una, una contención no, del no, medio. Y no, otra no, cosa, oye, y... Una cosa es tomar un café allá de onda, que puedes ir, porque no viviste el impacto mediático que tuvo esto acá. Porque, que me disculpen, pero capaz y si toda esta gente que lo banca un poquito allá, no, ve lo Cariño que lo pasa banca. acá. Porque no, me no. lo dijo, porque yo lo, ¿Lo pregunté. No, no, no, perdón. No sé yo hago si una pregunta, un Karina. ¿Tú sabes qué hay que hacer? ¿Que se, ¿Matarlo? No. No, te pregunto a vos. No. ¿qué, yo no iría a tomar café con un. No, yo no iría a tomar un café, digo, un no, no tomar un café pero vida. no fui. Para, te aclaro una cosa, yo no fui a tomar un café ni ahora ni antes. No yo yo fui nunca no pensé no era que amiga, hay que matarlo. Pero digo, porque la justicia ya actuó. Digo, ¿qué tenés que hacer? Porque si no lo estamos llevando también. Discúlpame, no, yo no lo estoy llevando. Yo quiero que a nada, me expliquen si no qué hay que hacer, porque la justicia decimos, no hace nada. Eso lo decimos, Marce que es pues, tu opinión y yo no te la respeto. No, porque estás diciendo no, se fue a tomar un café. A ver, nos puede pasar a cualquiera. que que va a Pero yo tomaría un café con una amiga. Obviamente que no. Que que por ahí hay explicarle eh, por ahí que explicarle que estuvo mal, que tiene que hacer un no sé, una terapia. No, yo creo, eh, Tauro, para no mí sé. para mí está sucediendo algo porque que si la no verdad estamos no... conduciendo, no puede ah, ir a España, Marcia, no no, no, puede no, ir a no, no, no pero, no, pero pasa, no, pero sí, está pasando algo, que ¿no? Nosotros nosotros estamos Chicos, me parece que hay algo, hay algo que está sucediendo que esto superó cualquier tipo de dimensión, cualquier cosa que podíamos llegar a pensar. Es, él se, él se fue a España. Sí. Se fue a España creyendo que allí iba a encontrar un poco de paz. No sé, para mí no se imaginaba ni, ni Jay, ni Omar Calico, que no. aceptó tomar gentilmente como una persona, como dice... Digo, educado. colega, digo, educada a tomar un café con él, pero no pensaron que iba a estar sí, sí, constantemente ¿No pensó una en la cámara en redes sociales que le iban que a matar? Esto ya no si existe esto visto que está pasando lo que ahora. Pasó acá, aparte, salís corriendo. ¿Sabes lo que me dijo Mar? Porque digo, todo el mundo se quiere cuidar, chicos, se, se quiere cuidar. Discúlpenme el culo con un tema como este, porque es una situación muy complicada y entiendo tu punto. Sí, y claro. ¿qué decir? Que la, lo, digo, esto te digo, que... te ponen en el mismo lugar, digo, oh, estás es como que estás te, en un lugar de sospecha. O sea, estoy hablando ...como lo que piensa cuando salimos de la puerta para afuera. Porque todos nosotros eh, hablamos con un montón de gente. Y es un tema tan delicado. Que ¿Qué, de barba verdad, ¿Qué barbaridad barbar estás barba diciendo, Carita. Igual lo dijo yo. lo a dejar no como un lugar de sospecha barbaridad. a él porque fue a tomar un café? ¿Estás loca? ¿Qué cariño no, decís vos? Chicos, ay, no, no. No, perdón, pero no te entendimos. Pero, no, ver, bueno, eh, entonces, eh, eh, eduquen el oído a, es a partir de lo que dijo Marce. Yo entiendo el punto perfectamente de lo que dijo Marce, que, con algunas opiniones que se vierten, en este sí. caso podría ser sí. la mía también, nosotros lo estaríamos como empujando a que él haga una locura. Yo creo que una locura lo comete una persona que tiene tendencia a eso. No creo que sea por las cosas que se dicen en la tele, si no, ya hubiera dado las entrevistas de la manera en la que las dio. Y lo que estoy diciendo es que las personas se cuidan. Yo si tengo una amiga... O un sí. amigo al que le pasó una situación así Sí me siento tomar un café Y me importa nada que me vea el mundo Si los que están en España Ven el revuelo, porque no lo vieron Que se armó acá No estoy tan segura de que se sentarían A tomar un café ah, Siguiendo la línea de lo que estás diciendo Me parece que deja en evidencia algo que sucedió acá Claro Todas las personas, todos los amigos Porque él dijo, el, el teléfono me explotó mm. El teléfono no bueno, públicamente. Claro. Y después los famosos que acá no, pero hubo, fueron a visitar. Pero, bueno, secreto, pero pero no, privado pero y a, a, a escuchar. No, pero secreto. Bueno, ninguno pero dijo. Bien, ninguno salió. Pero no, pero digo, pero por sucedió el también. también. Porque en redes sociales sucede algo que yo, ahí sí, igual me parece que desde los medios de comunicación en general también se echa un poquito de nafta al fuego, en general, y en diversos temas, no digo solo en este tema, desde las redes. Aparece un hate, que yo te puedo asegurar que el mensaje de Omar Caliquio es porque le deben haber invadido su Instagram sí, sí. a mensajes Seguro. diciéndole claro, ¡Eh, todo. violador! apoyas un violador! Sí, eh, eso es lo que pasó. Pasó. La verdad que el tipo... May, el tomón, te digo algo. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, y y pero, Entonces, por, pero por eso no, los amigos no se mostraron, porque esto claro. está sucediendo. Claro, esto pero es para, lo para evitar ese mensaje es el más tranquilo, el de Omar, porque Omar hablé un montón con Omar. Y lo que me decía también, me dice, no tengo guita, me dice. ¿Qué voy a producir un musical? Claro. ¿Qué lo voy a invitar a y se fue de acá y buscando, se fue, se fue bueno, allá porque acá es estaba. Verdad, que no a mí me daba lo dijo, y me plata. lo dijo, me dice, estoy preocupado, me dice, porque justamente, la, la referencia que estamos haciendo nosotros, me están escribiendo de todos lados, están involucrados, yo no tengo nada que Yo no tengo, la primera es que hablo con Omar, pero le dije, mirá, si me permitís que te dé un consejo, es no leas redes sociales. En dos días se termina el bueno, estás en España, mi amor, podés, podés, no leer. Pero igual hay una vida también. Pero la ¿Eh? verdad que lo tenemos naturalizado, Marce, y no está bueno, y, y me parece que eh, hay bueno. que bajar un poco, y por eso a veces digo que me parece que de los medios tiramos a hasta vos te pasó el juego, con Emily, y Emily y Lucy, por opinarte. Te... Sí, me, esa vez me destrozaron y no pararon de comentar. También fueron cinco días, todo bien, no pasa nada, después pasó, pero hay un montón de gente que no creo que sea y el caso de Omar, que nos expliquen... trabaja también con, eso, con, ese, con las redes, y Maite, también las redes Y también también problema, me parece y que, que, tenemos que tenemos que ver, por qué, que sea, entonces, ¿cómo tenemos que tratar a... Esta, eh, a un caso como Jay Entonces ¿Cómo lo hacemos? Y no sé Eso pregunto y que debería? Y, y... Si lo ves por la calle No lo tenés que saludar si vos... Eso pregunto No tiene que, no, no que trabajar No tiene que trabajar En la vida Porque en este caso chicos Es mucho más jodido que en otro ¿Por qué? Porque la justicia no habla pues habló. No, y habló. Y habló, sí, habló Habló Habló y no va a seguir hablando. No. Entonces, ah, ¿cuándo se tiene que hacer? Que el juicio yo creo que verdad, eso depende de cada uno. O sea, es lo que te salga en el momento, te lo cursás y qué sé yo. No, no, pero no, eh, entendeme que voy más allá del eh, saludo nuestro. Es No tiene que trabajar nunca más en la vida, pero de nada. Claro, que, no, es, no lo sé. Tiene tiempo, lo dirá, ¿no? ¿Entendés? No lo sé. Hoy no, es creo. es interesante, interesante lo que, que plantea. Hoy no, hoy, no, no lo somos. podemos. No, pero digo, hay una víctima que ayer hizo no una nota con Mazoco y ahí entiendo el dolor de la víctima, todo lo que cuenta. nadie está diciendo eso digo no sé pero, no, pero entonces, nosotros no somos jueces pero el pero tema una es bueno que... pero a veces nos ponemos en el lugar sí, de los siento que hay un lugar de, de los de de jueces de, de, de de poner si pasamos el, el, el y, y, este este lo que estamos hablando es cómo marca Halicki fue a tomar un café y bueno por ahí el tipo estaba en su mundo en España sí nos ponemos en el es porque este, para mí hay un tema y, que y este, este no tema no le puede Dar el derecho a la otra persona a que le explique qué pasó. Totalmente. sí Estoy de ¿viste? acuerdo con vos. O ahí. si quisiera darle trabajo a la cabeza. No sé puede si fue no si a pedir eso. Fue a tomar café fue a tomar un café. Tomar un claro. café. Más. Simplemente, lo y que pasa es que ahora el estar, el estar. Bueno, pero hoy sucede esto. El ir a tomar un café con Jay ya lo pone en un lugar es, de, de a crítica. Me de foco.